Jóvenes, buenas tardes. Ya son las seis y cinco, según nos ha dicho el señor Ochante, y vamos a comenzar. Para algunos, de eh, no, repente no me conocen. Para lo, otros ya han sido algunas veces alumnos míos, aunque tienen la cara de más viejos. Lo que vamos a hacer así la vida, todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos vamos, ¿está bien? Entonces, acabo de poner en el enlace del de, de material del curso, es un gusto volverlos a ver, algunos por primera vez, otros ya hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes. Eh, mi nombre es el ingeniero José Villanueva, en la FI ya estoy a tiempo completo, hace unos años, mi mayoría siempre he estado a tiempo parcial y eh, tengo ahora la oficina de eh, acreditación y caridad. Eh, en lo que se refiere a mi formación, soy de la promoción 77.2 del ingeniería industrial. Eh, tengo una especialización en finanzas. En los 80, eh, seguí un, una maestría en los 80 en ESAM, después seguí un, una especialización en métodos eh, estadísticos, después eh, seguí una licenciatura en educación. Y ya cuando mis hijos estuvieron grandes, ya trabajando, entonces tenía más tiempo para hacer lo que me gustaba. Y siempre me ha gustado a mí el comercio. Entonces me metí en la SUNAT para ser agente de aduana. Soy agente de aduana. Cerca de dos años he estado estudiando. Y tengo una empresa que se llama Villa Aduana Asimismo, este, hace un par de semanas, meses he acabado mi doctorado en educación y estamos haciendo la tesis. Ese es un poco un resumen de mis actividades. Me interesa, eh, como verán, el que el curso se ha desarrollado profesionalmente. Eh, estoy preparado para el curso quizá en exceso, porque un curso como este de comercio internacional dado por un ingeniero industrial que con una especialización en comercio exterior y además como agente de aduana, esa, esa relación muy poco se da. Y eh, es algo que deben aprovechar. Eh, este curso les va a permitir... Eh, conocer mucho del comercio. El comercio viene a ser como una moneda de dos caras. Eh, cuando hablo de comercio internacional es que yo puedo importar, que es la acción de alguien que está exportando de fuera hacia el país, o quiero exportar del país hacia alguien que quiere importar que está afuera. Entonces, eh, al hablar de exportación, estoy hablando también de importación de alguien, ¿no? Entonces, es una moneda de dos caras. Pero el comercio exterior tiene sus normas, que son bien rígidas. Porque si no tomas en cuenta esas normas, eh, no hay opción de que pueda decir, me equivoqué, perdóneme... Y, la próxima no lo haré, no hay esa opción. La palabra comiso significa, te equivocas, tienes tu mercancía retenida y se queda en, en la aduana, ya no te pertenece y encima pagas multa. Así de, de drástico es el eh, sistema de comercio. Pero es muy interesante porque ganas bastante se gana bastante, pero como todo en la vida tiene sus formas de trabajar, buenas prácticas que hay que hacer y conocer algunos, varios términos. ¿no? Que mucho de lo que tiene que ver con esos términos lo vamos a ver en el curso. Eh, es bien amplio y variado. Tenemos videos, tenemos material impreso, casos plataformas, de nada sirve todo lo que se ha hecho si no le prestas atención si tú crees que este curso va a ser como lo dicta el otro profesor lecturas y tontería y media, y realmente ahí lo que aprenderás es en forma global que es lo que es un mercado, pero pasar el tiempo cambia las restricciones, las normativas y eso ya no tiene sentido el comercio es aplicado, es un tipo de taller. Por eso desde el principio les digo, este es un curso donde van a ustedes a ganar, porque lo que van a aprender se lo van a llevar y lo aplica. Hace unos días hemos terminado el ciclo y un alumno del curso de comercio internacional en el mes de febrero, estamos hablando de febrero, enero ya que prácticamente, eh, hubo un problema de las vacunas. ¿Se acuerdan la vacuna Gates? Hubo un problema que venía vacunas, no sabían esas vacunas de China, de cuándo lo iban a importar. Con los conocimientos que le dimos en el curso, él nos mostró la duda de lo que vino por el, la aduana aérea. Así, de sencillo. Entonces, ese eh, eh, alumno, por, por supuesto, pasó, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque aplica los conocimientos. No es cuestión de que eres un robot, solamente haces lo que te dicen. No es así. Tiene utilidad muy práctica. Bien. Entonces, eh, yo lo que les pido, jóvenes, yo sé que ustedes... Tienen mucho interés, por eso están metidos en este curso, pero no basta el interés. El interés es un elemento para estar bien en el curso. El segundo elemento es la continuidad. Se los digo, jóvenes, no es porque yo sea importante o menos o poco. Tienen que venir a clase normalmente son temas acumulativos, o sea, si no vienes, lo que viene no lo vas a entender. Y es más, lo he hecho de tal forma de que hasta el parcial vamos a desarrollar variedad de temas. Y después del parcial hacemos una aplicación de estos temas. Y no vas a poder hacerlo en grupo, porque de tal forma está hecho el curso, que si tú no dominas las técnicas de cálculos, simplemente vas a estar ahí mirando y no sabes por qué, porque todo eso ya lo hemos visto. Entonces, el primer día de clase que es hoy día, te estoy avisando que es un curso que no tienes que venir para verme la cara a mí sino porque son tantos temas variados y bonitos que tienes que entenderlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque va a haber dos etapas de aplicación. Una es los ejercicios que lo vas a tener que hacer y otra es que en el trabajo final tu parte no la vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo, el trabajo no es que yo pongo mi nombre, uno de ellos lo hace y ya está, ya pasamos. No es así. El trabajo consiste en presentar el documento y sustentarlo. Y la sustentación, yo te hago los cambios de variables de todos los temas. ¿No? Cámbiame el producto, cámbiame la partida, cámbiame el contenedor, cámbiame el sistema de, de exportación, precios, pallets, etc. Y si tú no lo sabes hacer, está frito. Te lo digo, primer día de clase. No quiero asustarte. Si quieres algo fácil, pásate con el otro profesor. Acá se viene a aprender. Y lo digo. Guerra avisada no mata gente. Yo lo que quiero es dedicar mi tiempo a ustedes con mucho entusiasmo, pero para que aprendan, no para que se la pasa fácil. Ustedes crema, profesor, allá y cree que con eso... No, acá mueres en ese sentido. Yo, lógicamente, por cuestiones pedagógicas, tengo que decir que soy crema, que es aliancista, para llamar la atención, para poder haber un, un ambiente, digamos, de cordura, de, de buenos tratos, ¿no? Pero eso no es el objetivo principal. Mi objetivo es enseñar y que ustedes se lleven un buen curso de comercio internacional. Un curso como este no hay libros. Yo, por los años que tengo, tengo buenos libros, pero ninguno completo en el curso. He tratado de hacer separatas, pero no. Es que es tan variado, tan amplio. Y lo que vemos es una parte de ese todo, ¿está bien? Y hay cosas que tienen que seguir ustedes viendo si les gusta. Eh, el curso es muy vigente, es muy bonito y tiene una amplitud, el Perú eh, es un país que, que tiene riquezas en, divididas en dos, los productos tradicionales y los no tradicionales, los productos tradicionales son café, harina de pescado, oro, plata que se venden con precios predeterminados y que tienen salida. Y para eso ya los clientes existen, ya no hay que hacer marketing para ventas de eso. En cambio, los no tradicionales, como eh, productos menestras, frutas, agroindustria, eh, minería no metálica, esa variedad de productos que se exportan, eh, al exterior eh, tiene una característica que por la ley de reforma agraria no producimos intensivamente hay pocos productos intensivos ¿no? por la reforma entonces eh, agraria eh, tenemos mucha variedad pero no gran producto gran producción como para vender a millones y millones ¿no? entonces esa característica de tenemos variedad y de diferentes eh, estaciones nos permite tener mucho acogida en el exterior. Entonces, eh, ese es un elemento que hay que aprovechar la agroindustria, la agroexportación o las producciones no tradicionales. ¿no? ¿Qué es lo que más ha crecido? Lógicamente, el 70% de toda nuestra producción de generación de divisas, es por lo tradicional, pero ese 30% antes era 10, antes era menos, ha crecido sostenidamente. En plena pandemia, ha seguido creciendo. Y hay productos, pues, estrella, que antes, hace 7, 8 años, no lo eran, como el, el arándano, ¿no? Y tremendamente ha crecido. Entonces, eh, es importante, eh, les digo por, porque yo quiero lo mejor para ustedes, es que saquen provecho esto. ¿Cómo vas a sacar provecho? O sea, dándote cuenta que nadie mejor que tú te vas a dar cuenta que si esto te sirve o no te sirve. Y vas a ver que para el comercio es como saber inglés, ¿no? sabes que te va a servir, te cuesta, lógicamente, te cuesta tiempo, aprendizaje, pero esa es tu oportunidad. ¿La aprovechas o no la aprovechas en la iglesia? Eso depende de ti. Igual es el comercio internacional. Tienen que dominarlo, interesar. A mí siempre me gustó, pero por cuestiones ustedes que son jóvenes no hagan lo que yo hice, ¿no? Yo recién estoy haciendo lo que me gusta. Y antes no, porque siempre he trabajado bastante. Y siempre cuando uno se casa ya tiene que tener prioridad a los gastos, ¿no? Y ya uno no puede hacer lo que le gusta. Pero ya hace como 10 o 12 años yo ya hago lo que me gusta. Entonces estoy con mi tema de, de agencia de aduanas haciendo lo que me gusta. Eh, eso es, en resumen, me, me Digamos, presentación. Comencemos a hablar del curso. A ver, señor Sergio Valentín, ¿usted es valiente o no es valiente como dice su nombre? Claro, profe. A ver, presente en pantalla. Vamos a ver si es valiente usted. Presente en pantalla. Un Presenta nomás, oh, yo sé que eres medio valiente, no eres valiente, sino valentín. En a ver, presenta en pantalla. Presenta el enlace que está en el chat. ¿Has visto el enlace o no? No, no me dio ningún, ningún, ningún mensaje propio. ¿Cómo te va a llegar a ti? Mira, te vuelvo a poner porque he llegado tarde. Sí, vale. Ya, ya, ya está el enlace. ¿Presente en pantalla? Ya. A ver, demuestra que eres crema. Sí, por favor. ¿Se me Andrea? Sí, ¿Sí? socio. Este es un material, eh, me vas a ayudar presentando lo que yo te diga. ¿eh? Okay. Este es un material que resume todos los aspectos relevantes. No es el único, porque tenemos un montón, como le digo, de material. Y no es para apagullarlos, para decir que yo tengo material, no. Esto es, para mí es normal. Entonces, si ustedes no lo aprovechan, ya verán, pues, ustedes. El problema no es mío, porque yo ya sé el curso, soy agente de aduana me gusta, ya ese es mi, mi salsa, ¿no? Pero el, el tema es ustedes, que recién están comenzando o interesándose en el curso. ¿Está bien? Ya el esfuerzo lo van a tener que hacer ustedes. Entonces lo primero que tiene que es aprieta formulario de asistencia. Tiene que llenar el formulario para marcar su asistencia. ¿Ya? Marca tu asistencia, aliancista. Marca tu asistencia. No, no, te, no te va a pasar nada, socio. Hoy día estamos seis. ya está, enviar ya está ahora entra de nuevo a la plataforma anterior ya, ahora esquema del curso esquema del curso el siguiente enlace ¿qué pasa pues Valentín? esquema del curso esquema del curso ya aprieta eh, la flechita que está en la parte derecha no, no Uy, Valentín ¿Eres crema o eres aliancista? ¿Está bien ahí? Sí, a, a, un poquito más grande. Aprieta más. Ahí, bueno, ya te pasaste mucho. Ya. Baja, baja un poco. Ahí nomás, ya, ¿qué vamos a hacer? El, el, el, ahí, gracias. Entonces, el tema que vamos a hacer es entender, el curso lo hemos dividido en dos grandes áreas. Una área, digamos, donde vamos a ver conceptos, Vamos a ver eh, aplicaciones, que es el área de promoción de las exportaciones, promoción en el comercio exterior. Y una área dos, que es área ya de acción, de, de, de trabajo, de aplicaciones, ¿no? que es área de gestión estratégica. En cada una de esas dos áreas hay subáreas, que es una, en lo que se refiere a la primera área es la promoción del comercio exterior, ¿Por qué se promueve el comercio exterior? ¿Qué sectores le interesa al país promover? Después, ¿cómo se, se elabora un plan de internacionalización en, empresarial? ¿Cómo, cómo se, se hace un plan para salir al exterior a vender? En el segundo punto, se ven otras dos, ya la parte aplicada, ¿no? Ya, ya habló de, ahora, ¿cómo lo hago? El hacer, la operatividad del plan. Y por último, el plan de negocios. ya Como negocio, con un contrato, con una lista de precios, con un incoter, con un tipo de, de, de forma de negociación. ¿Qué ruta voy a seguir? ¿Cuánto va a demorar? ¿Voy a pagar en, en volumen o en peso? ¿Qué, digamos qué modalidad elijo, cuánto me va a salir, etcétera, Todo el detalle. ¿Para qué? Vamos a identificar el problema de planeamiento de una solución en la productividad de las organizaciones. Una empresa de exportación es productiva en la medida que logra colocar su producto. Pero para colocar, hay una serie de cosas que hay que hacer. Vamos a usar herramientas. Miren, lo voy a enumerar algunas de ellas. Vamos a usar CISEC. Vamos a usar eh, SUNAT. Vamos a usar Tridemap. Vamos a usar eh, USITC. Vamos a usar eh, aplicaciones del Excel. Vamos a usar eh, aplicaciones. Tenemos como cuatro simuladores. Simuladores de carga, simuladores de transporte, costos y puedo seguir hay mucho que hay por hacer jóvenes les digo si quieren algo fácil cámbense, váyanse por favor me dejen trabajar, váyanse con el otro profesor si quieren algo de aprender para que ustedes se lo lleven, entonces quédense se lo dijo así cara a cara no vengan a perder ni hacerme perder el tiempo entonces ¿qué es lo que busco? Que mejoren su análisis crítico para implementar planes de internacionalización de negocios. Realizar investigación formativa. Vamos a, a, a ver, yo quiero exportar ya. ¿Qué quieres exportar? ¿Qué país? ¿Cuáles son los criterios para elegir el país? ¿Cuáles son los criterios para saber qué es qué, qué, qué, qué, qué, qué, el cliente en ese país? Qué, ¿Cómo lo quiere el producto? ¿Qué me conviene? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Como ven, aquí no es leer un paper y hacer un resumen y repetir como loro lo que dice el paper. Eso es perder el tiempo a mi modo de ver. Entonces, todo esto lo vamos a hacer en dos etapas. En la etapa 1 hasta el parcial y en la etapa 2 el aprendizaje de segundo orden. ¿Qué es lo que busco, jóvenes? Dos actividades, sincrónico y asincrónico. Vamos a trabajar en grupo y en forma individual muchas veces, en semana a semana. Ya han sido invitados al blog. El blog también se los he enviado. El blog del curso está también en el Live Binder que acabo de darle al joven y lo vamos a ver. El medio para publicar sus trabajos es el blog. Jóvenes. Aquel que me quiera sorprender haciendo un copy-paste de los trabajos que ya están en el blog, van a morir. ¿Por qué? Porque no ha... uno sabe cuando lo has hecho y sabe uno cuando no lo has hecho. La, La experiencia ya me dice. ¿No? Tú puedes elegir un mismo producto, puedes elegir un mismo país destino, pero las modalidades cambian. El producto en sí eh, es tema de, del caso, de lo que veamos, pero el que aprendas a hacerlo, eso es lo que me interesa. ¿Está bien? Insisto, este es un tema para aprender haciendo, no es para memorizar. ¿Está bien? Vuelve al la iBinder, e estimado. pasó bueno eh, eh. entra la y binder por favor ya, ya, está. ya gracias ahora vamos a ver lo que dice referencias temáticas referencias temáticas Aprieta ahí miren todo el curso los aspectos más importantes, los he puesto desde el 1 a baja, sigue bajando, hasta, sigue bajando, 6, 7, sigue bajando, 15. hasta el número 15. Hay simuladores, estas definiciones te lo pongo todo, para que veas que material, lecturas, todo está. A la izquierda está todo. Ya, como verás, hay bastante información. Eh, Amplia. ¿Y por qué hay tanto, profesor? Porque me gusta, porque soy ordenado, porque clasifico las cosas, no improviso. ¿Está bien? Aprieta el video que está ahí frente tuyo. El video que dice José Villanueva. Ya, aprieta. Sí. ¿Se va a escuchar? Sí, eh, no, es, tiene que aumentar el audio. Un nuevo curso que vamos a ver durante este ciclo de comercio internacional. Como ustedes saben, este curso está orientado a... Ver. a ver Pon el, el enlace en el y chat, y por pues, favor, porque yo lo voy a pasar. Mejor creo que como administrador tengo esa... Esa cosa que se puede hacer mejor. Ponlo en el chat, por favor. Okay. Deja de compartir. Yo, yo, pues, Muy amable. Gracias por el apoyo. Voy a compartir el, el video y voy a pedirles que, que lo escuchemos porque.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 que el Perú a través de su desarrollo sostenido de estos últimos 20 años ha generado oportunidades para exportar. Tenemos dos tipos de actividades, exportación tradicional, que no requiere buscar mercado porque normalmente viene con el inversor de estos proyectos de exportación atado, pero lo más importante es las exportaciones no tradicionales que han ido creciendo día a día. El curso va a tratar sobre estos aspectos de comercio exterior. Vamos a pedirles durante las 14 semanas a organizarnos de la siguiente forma. Veamos un esquema del curso. El esquema tiene cuatro grandes áreas. Dos de ellas es la siguiente. Una es el concepto de la promoción de en el exterior, todo lo que se tenemos que hacer para conocer un producto si tiene aceptación en el mercado destino. Otro aspecto importante es cómo gestionar para que llegue ese producto al mercado destino, que es la gestión estratégica. A su vez, la primera unidad la definimos en dos, la promoción en el comercio exterior y el plan de internacionalización empresarial dos semanas para el primer punto y dos semanas para el, tres semanas para el segundo punto. A su vez, tenemos la operatividad del plan de internacionalización y el plan de negocios para la internacionalización de mercados. Esto se estructura el curso en la siguiente eh, forma de evaluación. Va a haber eh, una práctica uno de práctica 2, antes y después del examen parcial, eh, de la semana de parcial, y el otro tema es monografía 1 y monografía 2. Este curso no tiene examen ni parcial ni final, solamente prácticas y monografías, para lo cual vamos a detallar el enfoque del curso. Veamos ahora el sílabo del curso sobre el cual se plantean estas unidades. Tengamos en cuenta que el curso, como ya hemos explicado, tiene las características y buscamos competencias específicas. Las competencias son diseñar e implementar un plan de internacionalización de negocios de comercio exterior en función a objetivos comerciales y económicos de la campaña de corto, mediano y largo plazo en un mundo globalizado. Veamos a ver también que este enfoque de llevar el curso lo vamos a hacer tipo taller. ¿Qué implica al hacerlo tipo taller? Que vamos a desarrollar en clase las actividades del syllabus y fuera de clase van a tener que desarrollar ustedes actividades que le llamamos autónomas. Sobre la base, sobre las, los temas... Y vamos a usar el medio que va a ser el blog del curso. El blog del curso tiene bastantes variedades de temas que se han desarrollado durante el ciclo. Y ustedes van a poder visualizar este curso. Hay estadísticas que nos muestran la aceptación a nivel internacional que tiene el curso. Tenemos ya 227 mil visitas. El mes pasado nada más hemos tenido cerca de 10 mil visitas. Y en lo que va del día de hoy tenemos 160 casi 170 visitas. Esto indica los países que más nos visitan para ver temas sobre comercio exterior son Estados Unidos, Perú, México y Ecuador. Eh, y podemos darnos cuenta que esto indica la calidad de trabajo que día a día en el curso van a tener que desarrollar ustedes. Bien, como mencioné el enfoque tipo taller implica desarrollar con el blog actividades autónomas. Ahora vamos a ver sobre el, todos los elementos de soporte que vamos a tener para el curso. Veamos, primer soporte es las actividades que le llamamos base de datos. Las bases de datos tenemos lo siguiente, base de datos. Es un conjunto de material amplísimo que realmente... Eh, se ha ido ordenando y desarrollando para el servicio de ustedes en un solo enlace, tienen material amplísimo. Tenemos las plataformas, tenemos las fichas técnicas, tenemos estudios de eh, exportaciones, tenemos links, y acá el detalle, bajemos en esta parte, detalle, tenemos todos los puntos y con videos incluidos eh, los incoter, cómo exportar, exportación de servicios, exportar fácil y además terminamos con un plan nacional de diversificación productiva y plan nacional exportador. Todo esto se complementa con un canal de YouTube que tenemos. El canal de YouTube nos permite organizar en forma eh, muy importante en la temática, por ejemplo, de exportación, Unitarización, mercados, casos de unitarización, todo lo tenemos bajo el enfoque de videos. También tenemos, como ya hemos visto, el blog del curso, que nos sirve como elemento que el alumno interactúe con las actividades del curso y ha tenido mucha aceptación. Asimismo, tenemos el sílabus y... Eh, vamos a resumir estas actividades. Primero, el curso se hace tipo taller sobre la base del sílabus que se les ha presentado. Esperemos que con su participación mejoremos cada día el objetivo de desarrollar competencias en un mundo globalizado. Y aquí hay un material adicional que hemos resumido que le llamamos casos, lecturas del curso, que en pocos artículos que son alrededor de 16 artículos de no más de dos a cuatro páginas, se resumen los aspectos más resaltantes y técnicamente tratados sobre los aspectos de comercio exterior. Bien, espero que este curso sea de su interés y ya nos estamos viendo semana a semana con ustedes. Gracias y éxitos. Como ven, eh, he resumido eh, este video, eh, todo lo que quería mencionarles a ustedes. Entonces, eh, como verán, eh, hay un trabajo que vamos a desarrollar en estas 16 semanas. Este no es un curso, digamos, light, por poner un nombre sino es un recurso que ustedes tienen que dedicarle tiempo. Aparte de las plataformas, aparte del blog, aparte, ustedes tienen que tener un software que les permita trabajar en grupo, sobre todo en la segunda parte. Con éxito, hemos estado usando el Trello, porque ustedes tienen que indicarme qué días se reunieron, cuál fue el aporte de cada uno en el Trello. Como verán, eh, es un curso intensivo que busco que ustedes aprendan. El método está validado porque los egresados de este curso eh, lo recomiendan a sus compañeros. ¿no? Ese es el mejor resultado que uno puede eh, tener. ¿no? Eh, yo tengo normalmente... El día de hoy, ¿cuántos están? Están 32, ¿no? entonces pues eso lo muestra que es un curso que tiene su demanda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se, entre ustedes se pasa la voz Nadie sigue algo que no le convenga, ¿no? Ya ustedes están grandecitos, son personas con criterio, y se supone que si vienen al curso es para aprovecharlo, ¿no? más que estamos en una época de globalización, usamos internet, tenemos mucho, mucho por hacer y no venimos a perder el tiempo. Bien, entonces ahora yo voy a hacer una encuesta. Voy a aleatoriamente a llamar y me tiene que decir qué esperan del curso y y si han viajado o no a provincias y al extranjero o han tenido alguna experiencia de importación o exportación. Tres cosas. ¿eh? Primero, ¿por qué eligieron el curso? ¿Qué esperan del curso? Si es que no saben por qué. ¿Qué esperan del curso? Segundo, si han viajado a provincias o fuera del país. Tercero. Si eh, tienen alguna relación con importación o exportación. Son tres cosas que me tienen que responder cuando yo pregunte a cualquiera. Si no saben, no sé, pues no, no, no. Pero la idea es conocer para saber. Eh, un feedback. A ver, comienzo. A ver. Señor Carlos Rabanal Silva. ¿Carlos Rabanal? ¿Qué pasó? Pantalla nomás es... A ver, Nilton Casimiro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? Tardes, Dígame bien, bien, las tres preguntas. Respecto a qué espero del curso, profesor. Sí sí. Por, por el nombre quería ver un poco de importaciones respecto a si he viajado a provincia respecto a si he viajado a provincia bueno en mi caso yo soy de provincia pero también conozco otros lugares no Trujillo Cusco eh, sí he tenido experiencias con exportación o importaciones eh, la verdad no pero sí me gustaría tener experiencia con el mundo de las importaciones por ejemplo muchas gracias Nilton. A ver, Cristian Carrión. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Con, re con respecto a lo que espero del curso es aprender metodo una metodología para poder iniciar un negocio, ya sea para exportar un producto o también para importar y poder venderlo, ¿no? Tercerizarlo. En cuanto si he viajado a provincias, si he viajado a Cusco. Y en cuanto a importación, eh, lo, que lo único que he hecho es por Alibaba Algunas cosas, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. A ver, la señorita Caterina Rocío. Caterina Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Con respecto a lo que espera el curso, para ser sincero, se no sé muy bien, este, no tengo una buena noción de lo que trata el curso. Respecto a si he viajado a provincia, sí he viajado a provincia y no he tenido ninguna experiencia de importación o exportación. Muchas gracias, Caterina. A ver, el hombre que le gusta estar cerca de Jesús, Brian Maldonado. Hola, profesor. Buenas tardes. Eh, bueno, sí, en realidad tengo, eh, tengo muchas expectativas del curso. Primero, por el nombre, ¿no? Que es comercio internacional. Conocer tal vez la oportunidad de, de vender, o sea, generar un negocio de poder vender al extranjero o tal vez importar, ¿no? Productos, por ejemplo, de, de China y venderlos acá, ¿no? Eh, y conocer los mercados eh, internacionales, ¿no? Lo que pueda, cómo se puede acceder y tal vez las restricciones que pueden tener algunos de ellos, ¿no? Eh, en lo particular, eh, mi traba yo trabajo eh, viajando por, por, por la gran mayoría de los departamentos del Perú, pero justamente ahorita me encuentro en, por Pucallpa y cuando he viajado también a, al extranjero, ¿no? Y con respecto al tema de... si he tenido contacto con con importaciones o con comercio internacional, justamente donde la empresa que yo trabajo eh, importamos e equipamiento médico del extranjero y lo comercializamos, ¿no? Entonces, mm. no tengo una cercanía directa, pero sí ciertos ciertos conocimientos previos o básicos, ¿no? Muchas gracias, Brian, muy amable. A ver, con el señor César Eduardo eh, Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes ingeniero. Sí. Eh, tu, tu opinión bueno bien lo bien. que espero de, de acuerdo ingeniero. Bueno lo que espero del curso es eh, básicamente conocer el sistema del, de, de un comercio exterior y su, sus componentes más importantes digamos ¿no? y eh, bueno sí he viajado eh, sí he viajado a provincia de Cajamarca. Y respecto a si tengo alguna relación con la exportación con e importación de productos, pues la verdad no, no tengo, no estoy familiarizado en este aspecto. Ya, muchas gracias, estimado César. A ver, nuestro amigo Henry Ray Medina Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Uh, bueno, lo que yo espero del curso, es, justamente como se menciona, Entender eh, lo que significa hacer este tipo de actividades, como lo que involucra el comercio internacional. Uh, sí he viajado a provincia, he viajado también al exterior, pero no he tenido contacto en lo que es lo que, exportaciones e importaciones. Uh, creo que lo poco que he hecho no, no significa que pueda tener una experiencia en ello. ¿no? Muchas gracias, gracias, Henry. Un gusto. A ver, la señorita Yasuri Ordóñez, ¿su opinión importa? Como la de todos los demás. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Me presento, soy Yasuri Ordóñez. La verdad es que no tengo conocimiento alguno respecto a comercio internacional, pero con lo que he adquirido en estos siete ciclos lo puedo relacionar con conceptos básicos y eso es bueno para nosotros. He viajado a provincia en cuatro ocasiones, no muchas, no salgo mucho. Y... y espero que podamos aprender mucho, mucho de usted. Eso es todo. Gracias, señorita. A ver. ¿Alguien que quiera, por iniciativa, dar su opinión? Adelante. Sí, ingeniero, buenas. Adelante, ¿cómo estás, Jack? Bueno, mi nombre es Jack Calle. Eh, lo que espero del curso es básicamente tener los aspectos claros con respecto a todo lo que involucra este tema de, de, de la comercialización, importación exportaciones, que son cosas muy interesantes, en verdad, porque se, se, se ve la diferencia cuando haces un producto para el país y un producto para exportar. Eh, bueno, eh, con respecto a los viajes, bueno, sí conozco gran parte del Perú, la selva y la sierra básicamente, eh, y si sí he tenido algún tipo de experiencia, en, en la última empresa que he estado trabajando como practicante, pues hacían latas, envases de latas, ¿no? y nos tocó hacer lo que son los envases de latas para el Super Bowl de Estados Unidos, y ahí puede darme cuenta de muchas cosas muy interesantes, como le digo, la diferencia de productos básicamente que se hace para el país y para el exterior. Y me ha parecido súper interesante. Seguro que voy a aprender muchas más cosas acá también en el curso que me van a ser muy familiares eh, por lo que ya he vivido. Muchas gracias, Jack. Bien, jóvenes, yo sé que podemos seguir hablando, pero hay un momento para, para que participen cada uno, ¿no? Eh, la próxima clase, eh, vayan conversando entre ustedes, vamos a tener que elegir un delegado, ¿no? Creo que la próxima clase mañana. Un delegado o delegada, ¿está bien? El curso eh, nos va a exigir que tengamos un delegado. El delegado no es el que trabaja y, y mira los demás, no. Es un colaborador del profesor. Eh, de acuerdo al reglamento, tengo que yo indicar quién es el delegado y e informar, a, a, en este caso, al área de gestión. Pero nosotros tenemos que tener tres delegados. El delegado titular, que, que puede ser uno de ustedes, cualquiera, que goce de la simpatía de la mayoría, que lógicamente venga a clase, que sea proactivo, ¿no? Ese es el delegado titular o delegada. El segundo es el delegado serrucho. Que es, si no viene el titular, aparece el serrucho. ¿Está bien? Que es normalmente otra persona que debe siempre venir a clase. Y tercero, tercer delegado es, si no viene el titular, si no viene el serrucho, aparece el delegado fantasma. Y ese es el delegado que reemplazará en el caso que no esté los dos anteriores eh, eso es, debemos tener tres delegados, un titular y dos alternos bien, eh, ¿qué más eh, presentemos el curso no como material ya sino eh, viendo un, eh, mi canal de youtube ahí están todos los videos vamos a elegir uno de ellos a ver, estimado Luis Franco Trujillo. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, presente en pantalla el canal de YouTube del curso. Pones así. A ver. Ya, pon, ya. pon YouTube, pon así, una nueva pestaña. Ah, acá. Sí. Ya, pon YouTube. aprieta debajo, debajo, debajo, al pie del video, abajo del video, abajo del video. Ahí dice José Villanueva, aprieta ahí, ahí aprieta. Ya, baja en lo que dice eh, videos, el link de videos. Ya, baja, Listo. baja. Ese ¿Mira? es todo lo que aparece. Ya, eh, lista de reproducción. Ya está. Busca el tema que dice comercio exterior. Ahí está, comercio internacional. No, ya oye tú. Ya. Busca eh, lo que dice eh, promoción y gestión, eh, promoción y gestión de exportaciones. Exacto. Eh, eh, se puede, me dice si se puede escuchar. Sí, sí, sí se ve, socio. Vamos a comenzar las sesiones que semana a semana. ¿Se escucha, jóvenes? ¿O lo pongo yo? Con ustedes sobre la importancia. Se escucha muy bien. Se bajo? escucha, Bajo, bajo. Se escucha, pero ya, yo, eh, pásame bajo. el enlace. Como no me va a pasar. Pásame el enlace, socio. Listo, listo. Por el chat. Ya, no ya, deja de compartir, gracias, yo lo tengo que hacer porque parece que el, el aplicativo lo, lo obliga de esa forma. ¿tale? Entonces voy a compartir pantalla, la idea es un pocos minutos, vamos a terminar esta primera parte, eh, compartir pantalla, ya está. Buen día. Vamos a comenzar eh, las sesiones que semana a semana vamos a compartir con ustedes sobre la importancia de la promoción y la gestión de los procesos de exportación en el comercio internacional. Para la promoción vamos a ver la gestión que hacen diferentes instituciones públicas y privadas para mejorar la imagen en aspectos que el gobierno y las instituciones quieren posicionar, principalmente de sectores productivos y de servicios. El otro tema de gestión de los procesos de exportación es ver cómo lograr que el producto llegue a los diferentes países del mundo, productos que tengan con valor agregado y que tengan ventajas competitivas en ese sentido estos dos aspectos de promoción y gestión lo que busca es generar una propuesta de valor esta propuesta de valor se, es la suma de establecer una red de contactos una relación de clientes canales de distribución segmentos de clientes, el flujo de ingresos, actividades claves, costo de la estructura y recursos claves. En ese aspecto, la promoción y la gestión debe contactar a agentes, distribuidores o agentes o, o representantes. Tenemos en este aspecto cámaras, embajadas, oficinas comerciales, los directorios, los bancos y una actividad permanente que se da en el país es la participación en ferias internacionales. El aspecto de la competitividad empresarial hoy en día a nivel mundial tiene el enfoque de competitividad es ma manejar la capacidad que tiene una organización de lograr y mantener ventajas que permitan consolidar y mejorar su posición en el entorno socioeconómico. Una empresa competitiva es capaz de ofrecer continuamente productos y servicios con atributos valorados por sus clientes. En ese sentido, la empresa tiene que tener capacidad para adaptarse constantemente al mercado. Un mercado que tenemos en competencia con otros países. Y a lo cual, el aspecto, por ejemplo, que tenemos nosotros algunas cadenas claves en agronegocios, agroexportación, biocomercio. En este caso, podemos ver la cadena productiva del café. Tenemos desde el agricultor, la cooperativa, las instituciones que a nivel de exportación dar valor agregado con el tostado o a nivel de manufactura a través de ventas de cafeterías y en supermercados. Y por último, al consumidor. Esto se puede englobar de la cadena en cuatro elementos el aspecto de las materias primas, el aspecto de producción, el aspecto de transporte, logística y propiamente la venta en sí. Tenemos otros ejemplos de cadenas productivas. Las cadenas productivas dentro de un enfoque de exportación son muy importantes porque identifican los aspectos donde se genera mayor valor para la exportación o el exportador o el agente o el comisionista. Eh, ¿Qué debemos entender entonces por competitividad empresarial? Eh, es la capacidad que tiene la empresa para poder adaptarse a los cambios que viene enfrentando constantemente el mercado. Esta capacidad se realiza por medio de la eficiencia, por medio de estrategias, por medio que eh, se van a ver reflejados en mejoras de los indicadores financieros y podemos decir que la competitividad está regida por una variable de estrategia, de variable de indicador financiero. Aquí presentamos un elemento más específico de lo que es una cadena de valor soft y cadena de valor hard que debemos manejar. Los aspectos hard tienen que ver con los aspectos duros o, o aspectos más visibles, ¿no? como es la infraestructura, la administración del personal, tecnología, compras. El aspecto de la cadena de valor son viene a ser los aspectos más eh, intangibles, como la visión, la cultura, la estructura, los conocimientos, el tiempo y la negociación. Ambos aspectos se eh, conforman lo que es la, el valor que se debe generar para el consumidor. Entonces la competitividad va a ser un elemento que va a diferenciarnos en obtener ganancias. En el sector exportador se gana eh, eh, significativamente en la medida que gestionemos adecuadamente el proceso de exportación, que nos dé márgenes, precio, costo, que nuestras ganancias no se vayan en los aspectos de servicios que muchas veces al no negociar adecuadamente terminan con las justas alcanzando un margen reducido. Y el índice de productividad, que es un elemento que nos va a indicar el nivel de diferenciación que tenemos respecto a determinados productos que comercializamos en el exterior. Aquí hay algunos elementos diferenciadores. Tenemos, por ejemplo, un elemento dif diferenciador a nivel de exportación es que cada empresa debe tener una página web, tener un portafolio de productos, tener un, eh, una imagen a través de un logo, un lema, eh, estructurar bien sus conceptos de lista de precios. También debemos ver que debe haber ya un proceso de eh, diferenciación de una empresa que tiene que tener su mapa de competitividad, su programa de acceso a mercados, debe tener gestionar cómo va a desarrollar su, sus eh, procesos de comunicación eficaz, la gestión de sus mejoras de innovación. Ya una empresa de exportación, un nivel más avanzado, sería aquella que desarrolla más envases y embalajes, diseño industrial. Y hace un programa de asociatividad de mediano y largo plazo con las cadenas tanto de abastecimiento como de los clientes. En ese sentido, tenemos estos elementos diferenciadores que se deben ir evolucionando en este proceso de crecimiento a nivel de empresa exportadora. Hay significativos sectores donde podemos encontrar estos elementos diferenciadores en la agroindustria, la pesca y acuicultura, la industria de la moda y manufactura y servicios. Eh, al respecto, es un, el comercio exterior es un proceso de aprendizaje e innovación a nivel industria, a nivel de, de la academia y a nivel de gobierno. A nivel de industria nos debe demandar soluciones a problemáticas que requiere el mercado del exterior. En la academia desarrollar mejoras competitivas que permita esta transferencia tecnológica al sector de la industria y el gobierno dando eh, mecanismos rectores que permitan la fomenta fome, y fomenten la innovación y el intercambio la cadena de valor globales son aspectos que hoy en día se desarrollan mucho a nivel mundial tenemos unas cuatro grandes factorías, una en Estados Unidos, otra en Europa, otra en China y otra en la India. Estas grandes eh, eh, fábricas a su vez se nutren de productos semi-manufacturados de las empresas o países que están girando alrededor de estos países. ¿no? En ese sentido, el, buscan estos grandes mercados de fabricación buscan reducir más y más sus costos. Este concepto a nivel global se denomina cadenas globales de valor. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se muestra para el caso de un disco duro. Este disco duro tenemos diferentes componentes que vienen de diferentes partes del mundo y se ensamblan en una localidad ...de eh, Tailandia. Asimismo, en el Perú se presenta este fenómeno también. Tenemos las mochilas Porta, el diseño se hace en el Perú, pero se manda a confeccionar a China. Y el mercado nacional consume esos productos que se traen con los diseños de Porta. Igual se está trabajando con las conservas de Onofrio, perdón, las conservas Florida las eh, candado fuerte también eh, hay una variedad de productos que hoy en día emplean esta modalidad de buscar otros mercados donde producir y llevar a su mercado destino con precios más competitivos. Para terminar esta primera parte de competitividad exportadora debemos centrarnos en estos 10 puntos que debe tener toda empresa que quiere posicionarse en el mercado del exterior. Orientación hacia el cliente, especialización del producto o servicio, aceleración en adaptación, círculos de calidad, dar respuesta a, los, a las demandas de los clientes, ser honesto en los negocios, información de barreras comerciales, ser innovador. Toda estrategia debe tener un indicador, medirse para ver y hacer correcciones si fuera el caso. Y por último, la competitividad colectiva y no individual. Como mencionamos, existen herramientas que se usan en el comercio exterior. Estas herramientas, que las vamos a ver durante las sesiones, podemos presentarlas a continuación como resumen son. La SUNAT, que es una institución que centraliza la información que sale y entra por las aduanas. Entonces su información es lo más actualizada posible. Establecen regímenes de importación y de exportación. Son las que determinan a requerimiento del usuario la denominación de las partidas. Establecen las normas que rigen los servicios aduanal, de aduana. Eh, tenemos otro link que es el CISEX, que es un sistema de apoyo al comercio exterior, es muy amplio, muy completo que lo vamos a ver durante las sesiones. El 3 Map es un, una web de carácter de análisis de toda la información que le remiten de todas partes del mundo, se procesa y se gestiona para obtener información del comercio. Por último, tenemos eh, otras eh, webs que son el USITC, que es una web que maneja información de todos los estados y a través de todas las aduanas de Estados Unidos. Es muy completa. Y por último, tenemos un resumen eh, que vamos a ver constantemente de los acuerdos comerciales que tiene Perú con diferentes países. Tenemos... Acuerdos comerciales con Comunidad Europea, México, Estados Unidos, Canadá, eh, Corea del Sur, Japón. Y últimamente estamos negociando nuevos tratados adicionales con la India y eh, eh, Australia. Bien, espero pues que nos eh, estemos interesados, como siempre, en las actividades del curso. Nos vemos. Gracias. Dada la acogida que ha tenido el video. Bien, eh, ahora vayamos a la parte práctica. ¿Está bien? Ya hemos visto un poco de teoría, eh, se ha visto toda la apertura que tiene. Vayamos a la parte práctica. Eh, la parte práctica, que normalmente es la participación de ustedes. Eh, yo, como dije al inicio, vamos a hacer actividades sincrónicas, eh, pero siempre en la segunda parte, es actividades donde el alumno es el protagonista y el profesor pasa al segundo plano. Ese, ese método se llama... Eh, eh, aula invertida. Bien. Eh, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver algunos datos, ¿está bien? Eh, cada uno vaya viendo un departamento, ¿está bien? A ver, un departamento del Perú. Vamos a preguntar a nuestro amigo Carlos Anchaigua. ¿Qué departamento te gusta a ti? Buenas tardes, profesora Ayacucho. Ayacucho, ya. Yeah. Y vamos a ver, Franco Trujillo, ¿qué departamento te llama la atención por su calidad de productos que puedo encontrar para exportarlo del Perú al mundo? Eh, Ica, ingeniero. Muchas gracias. Franco Martínez, ¿qué departamento te llama la atención? Tumbes. Tumbes, perfecto. Y Ángel Gómez, ángel eh, Ángel. perfecto. Entonces, como ven, cada uno tiene, por alguna razón, eh, interés en algún departamento. Entonces, vamos a saber qué departamento mmm, puede ser el interesante y ver qué empresas de ese departamento están exportando y qué están exportando. Que es lo interesante para saber. Primero lo que deben entender jóvenes es que eh, el, el trabajo que vamos a hacer es un trabajo de develar. Algunas cosas de repente lo saben, otras no y les puede interesar. Y otras de repente son redundantes porque lo sabían por otra forma. ¿no? Eh, lo que vamos a usar son herramientas que están de libre acceso. El problema es que puede ser de libre acceso, pero eh, no la usan porque no te enseñaron. ¿no? Entonces, esa es un poco la dificultad que existe en muchos de los aspectos de, de, de material que hay muy disperso, pero que no, no los profesores o las personas no lo conocen porque no. No se han llegado a entender a enterar. ¿no? Entonces vamos a ver a Henry Rey Medina. ¿Nos puedes apoyar, Henry? Presente en pantalla. Presente diga? en pantalla. Ah, un enlace que o sea, te vamos a pero, eh, o sea, Disculpe, pero constantemente me estoy desconectando. No hay problema, ¿no? Se me está saliendo no, la red. Tengo... Estás hablando como aliancista. Cambiemos, mano. No, no, yo no hablo como aliancista. A ver, Silvester Taza. Silvester Taza. ¿Estás, Silvester? Ya, presente, presente pantalla un enlace que te voy a pedir en Google. En internet. ¿Ah? Mi internet está fallando, ingeniero. Mi internet está fallando también. Franco Chunga. Franco. Sí, profesor. A ver, presente en pantalla, porque estamos con dos aliancistas que tienen problemas. Presenta, por favor, en pantalla. Ya. Ya presenta el siguiente enlace. Pones SI S SI y latina y latina doble y latina C, ahí está. Sí, sí, el primero que aparece ahí abajo tuyo. Ahí aprieta. Ya ¿No, aprieta ahí. Entonces, ese es un enlace que vamos a ver ¿Qué departamento te interesaría conocer que, eh, eh, de empresas que exporten desde ese departamento al Perú, del Perú al mundo? Habla un departamento que te interesaría. ¿Ancas, por ejemplo? Ancas, ya. Entonces, mira, la parte izquierda dice, dice lo siguiente, regiones exportadoras, aprieta regiones exportadoras. Ya. Ahí aprieta, debajo de Lima, aprieta el enlace de Lima. Busca ancas. Aprieta, ahí está el segundo. Ya, pon buscar. Ya está. Aprieta el, el cuadradito a, a crema que está a tu izquierda. Aprieta ahí. Sí. Este es un resumen visual y, y numérico de lo que tiene ANCAS como departamento de oferta exportable. Muy lento, creo mi internet, profesor. No parece que no va a cargar. Yo lo voy a hacer, ya parece que. A ver, deja de compartir, por favor, crema. Ya, me obligas a trabajar, pues ya ves. Eso no es crema y ya tiene que hacer las cosas. Entonces, eh, vamos a ver eh, una pestaña. Y acá ponemos CIS. Y entramos acá y ponemos acá regiones exportadoras y ponemos lo que dice nuestro amigo Ancash. ¿Eh? Buscamos y apretamos. ¿Está bien? Entonces tiene tres páginas. Hay bastante información de Ancash. Y eh, lo primero, ¿no? Ancash, eh, ¿a dónde? ¿Qué, qué cuán, cómo es su exportación? Agropecuario, pesquero, químico, siderúrgico, metalúrgico y textil, ¿no? Y de todos estos, este verde es el agropecuario. ¿no? Entonces es un sector muy importante en Ancash, ¿Está bien? Se pueden dar cuenta. Seguimos, ¿no? Seguimos bajando. Entonces, acá seleccionar sector no tradicional, porque hemos dicho, eh, hago esta diferencia. Eh, lo tradicional ya tiene su cliente, entonces hacer promoción y definir qué vas a promover si ya, ya tienen su cliente, ya tienen cubierta su demanda, ¿no? Entonces no hay mucho por hacer. En cambio, la exportación no tradicional, sí. Entonces vamos a apretar acá. cuando dice que ya tiene su cliente. Se refiere a que ya hay un contrato establecido, digamos, por claro. cierto tiempo con ellos. Sí. sí, por ejemplo, en minería de plata. Ya su capacidad de, de, del proyecto es vender, por ejemplo, 2.000 toneladas mensuales. Y esa es su capacidad que tiene. Y ya está colocado. Hay cuatro o cinco clientes que le compran las 2.000 toneladas. ¿Vale la pena hacer más promoción? No, pues. ¿No? a eso me refiero. Entonces, Profesor, sí. disculpe, eh, abajo de infografías regionales por departamento, ¿se debería clicar a Ancash para que me salga la información de Ancash? ¿O ya eh, por defecto al darle clic en la página anterior me vota todo lo que es Ancash? ¿No, no tienes esto que estoy mostrando? Sí, sí, sí. ¿No? Eh, mi, duda, mi duda era que al clicar en Ancash aquí Ajá. me sale diferente información. Sí. Es que cambia, pues. Cambia no es que es, es por regiones esta es la región ya ¿no? ANCAS tiene partes eh, tú sabes que tiene chimbote que es fuerte en lo que es pesca ¿no? Uh -huh. pero eso es ya por organización lo que quisiera por favor para avanzar esto es ¿a qué países van los principales mercados de productos que se exporta? aquí está y normalmente vamos a encontrar que el primer mercado destino de todas las exportaciones, si juntamos todas las exportaciones tradicionales y no tradicionales, del Perú al mundo, primero es China. Segundo es Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, eh, eh, son mercados interesantes. China está más lejos, pero China tiene una ventaja. China, eh, eh, su, su economía siempre está en crecimiento. Entonces, lo principal que vendemos son productos, materias primas. Entonces, eh, eso es interesante para nosotros. ¿no? Eh, ¿Y por qué nos interesa vender materia prima y no valor agregado? ya Bueno, ese es un problema de, de la estructura tecnológica y de la política que hacen los famosos gobiernos que hemos tenido, que no incentivan eh, la industrialización como un elemento de mediano y largo plazo. ¿no? Pero eso es ya salirnos del tema. Lo concreto es que China, primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar. Estados Unidos, su economía no crece en los últimos años, ha crecido 0.5, 1, máximo 2, y eso muy poco. China, desde hace más de 25 años, sigue creciendo por encima del 5%. El año pasado ha crecido 9% con la pandemia y todo. Entonces, eh, nos conviene porque al crecer ellos siempre, y su política ahora se ha orientado al crecimiento del mercado interno. Antes crecían, su política era abarcar el, el todo fuera de China, no, exportar todos. Ahora es parte de su desarrollo, es crecer internamente eh, como país. Bien, entonces, miren, Chile siempre va a estar en los lugares cercanos. ¿Por qué? Porque Chile más que todo es... Digamos, un país que tiene buenas relaciones en el sentido de comercio exterior, es como, eh, hay veces, hay gente que no tiene mucha plata, pero tiene muy buenas relaciones y usa sus buenas relaciones para lograr contactar, ¿no? Entonces, Chile es algo así. Eh, por ejemplo, le pongo un producto, ¿no? Perú en la zona sur produce muy buena aceitunas. ¿No? Eh, Tagna, Arequipa, eh, la zona de, de, digamos, de Moquegua, muy buena producción de aceituna, de buena calidad. Pero como no tenemos buen desarrollo de marca, no tenemos buen desarrollo del concepto de producto orientado al consumidor final, entonces, eh, y, y tampoco se ha desarrollado marca sostenida, que sí lo han hecho los chilenos. Los chilenos tienen una buena desarrollo de marca sostenida, sobre todo con Brasil. Teniendo nosotros frontera con Brasil, tenemos que venderle a Chile para que Chile le ponga su etiqueta y los convenios que tiene con sus proveedores de Brasil, le vende a Brasil. Y así hace con varios productos peruanos. ¿Por qué? Porque tienen desarrollo de empaque, envase. Eh, el concepto del envase es como, imagínense que ustedes quieran vender eh, una colonia en bolsita plástica. La mejor colonia en bolsita plástica no se vende. Se tiene que vender porque parte de la inversión tiene que hacer un envase de acorde a, a, a lo que quieres el mensaje llevar, ¿no? Entonces, el empaque, en envase, el diseño, estamos un poco bajos. Si ustedes quieren, digamos, meterse en ese sector, es de alto potencial, ¿no? Bien. Entonces, decía que el comercio exterior total del Perú, ¿no? Primero es China y después Estados Unidos. Pero si hablamos solamente del 30% que es agroindustria, zonas que son no tradicionales, entonces ahí, el en primer lugar, no lo ocupa solamente China, sino Europa. Europa, otros países como Estados Unidos, ¿no? eh, Japón, Corea del Norte. Entonces, eh, eh, ya no es tan focalizado como la producción tradicional. Y requiere conocer varios aspectos está bien entonces acá eh, vayamos a tocar por ejemplo perdón parece que esto está medio raro esto está por gráfico no no lo está mostrando como antes lo mostraba Estas son infografías, pero hay otra. Ah, aquí está, ¿eh? La número 2, esto es. La número 2 y la número 3. Aquí en la número 2 nos habla de las partidas arancelarias y el detalle, ¿no? Por volumen. Entonces, ¿qué sucede? Eh, aquí tú tienes eh, clasificaciones por tipo de productos y para clasificarlo hay. Esta forma de hacerlo, compartir hacer en celera. es como que a ustedes, ¿no? En el salón, lo clasifico, lo puedo clasificar por tamaño, lo puedo clasificar por peso, lo puedo clasificar por origen de departamento, lo puedo clasificar por uh, promedio ponderado, lo puedo clasificar por ciclo promedio que estás. O sea, hay varios criterios. ¿Cuál es el mejor? Ahí, el mejor es por su DNI. Por ejemplo, en mi caso, mi DNI es único. Pero hay siete personas que se llaman José Alberto Villanueva Herrera. Pero el único que tiene de José Alberto Villanueva Herrera, el DNI que yo tengo, soy yo. Soy el único. Entonces, el mejor forma de clasificar en este caso es a las personas por su DNI. En el caso de una partida o de un producto que se exporta o se importa, la mejor forma de clasificar es su equivalente, el DNI. ¿Cuál es? Partida arancelaria. Y la nomenclatura de una partida arancelaria se ve, eh, bueno, ahorita no quiero explicarlo, pero hay toda una reglamentación, pero podemos decir que se clasifica un producto, por ejemplo, la leche. Se me ocurre hablar de la leche. La leche, por su denominación, ¿no? entonces eh, se puede clasificar por su origen o por su uso. Su origen, la leche. A ver, Franco, cuando digo leche, ¿a qué lo primero que se te viene a la mente qué es? La vaca. la vaca, ¿no? Entonces, pero yo te puedo mostrar, tengo acá un envase de leche de coco. Es igualito que la leche, ¿no? Voy a parar un ratito. No sé si se ve, creo que por el... El problema del, del... Ahí está, ¿no? Creo que se ve. Leche de coco. ¿No? Es igualita a la leche, es el mismo color, tiene la misma densidad y todo lo que tú quieras. Pero no es de vaca. Entonces, y, y comercialmente le llama leche. La pregunta es, ¿a partir de qué proporción de... de Agua con eh, lácteo de la vaca se llama leche. No sé si te acordarás, hubo un tremendo escándalo con la famosa leche, ¿cómo se llama esa leche de Gloria? Que era agua y no era pura vida, pura vida. pura vida, ¿no? Que no era leche. ¿No? Y comercialmente le decían leche. No y ponían una vaca ahí, no no era de vaca. ¿No? Es como que yo ponga esta leche de coco que acabo de mostrar, y le pongo una vaca. ¿No? Entonces, eh, el denominar leche tiene que tener sus características técnicas. Si cumple las características técnicas, entonces se llama leche. Y hay que normarlo. Entonces, todo eso se llama la nomenclatura hay todo como cuatro cursos de merciología, merciología es el origen de los materiales, materiales en aduana significa, puede ser mineral, de origen vegetal, origen animal, ¿no? entonces merciología 1, merciología 2, nomenclatura 1, nomenclatura 2, en concreto Hablar de chocolate. Pregunto, a ver, eh, nuestro amigo que tiene pasta de, de comelón. A ver, eh, Renzo Córdoba. El chocolate sí, Donofrio, ese cuadradito de Donofrio, eso que dice eh, chocolate, ¿cómo se llama ese chocolate? De Donofrio. Triángulo. Triángulo, Triángulo el otro, que era cuadrado. Sublime. Sublime, gracias. Sublime. ¿Es chocolate? Renzo. Que yo sepa, hubo un escándalo también por eso. El chocolate. No, no, no, Pero... no. Te hablo de fake news. Te hablo a ti. A Renzo, en primera persona. ¿Es chocolate o no? No. No. ¿Se denomina chocolate, jóvenes? acuerdo a la norma? Aquel que tiene más de 0.65% de, eh, de cacao. Sí, profesor, justo yo había escuchado que el Ministerio de Agricultura había mencionado que un verdadero chocolate tiene que tener mínimo 35%. No, pero pues ese, ese es otro chocolate. De, de cacao. Pero no, mano, no, está mal. Por eso lo puede decir el Ministerio, pero lo que vale es lo que dice SUNAT. Entonces, la idea es el chocolate... Hay chocolate negro, bitter, que tiene más de 0,90% de cacao. Entonces, el decir, la denominación, por su uso, puede ser usado como dulce. Pero hay varios tipos de uso. El chocolate para, como cobertura para dulces. El, se puede usar crema de chocolate. Se puede usar licor de chocolate. ¿Todos porque tienen el nombre chocolate van a tener la misma partida? No, porque el licor su uso es como bebida, tiene otro uso. Entonces, como podemos hablar de partida arancelaria por su origen o por su uso? Lógicamente esto que estoy haciendo en forma sencilla para comenzar, ¿no? Entonces, el DNI se clasifica en el Perú, ¿no es cierto? Tiene sus códigos. Tiene sus números. Entonces, eh, de acuerdo a la edad que han nacido, al año que han nacido, el sexo y todo, tienen sus criterios y te dan tu DNI. ¿No? Entonces, eh, el DNI es único. Eh, una consulta. Si sí, una adelante. Consulta, entonces, Fuerte. ¿esas partidas las crea la SUNAT? Claro, es el único. Es como Reniec, es el único que crea DNI, No hay otro. O sea, la SUNAT es la que clasifica a esos productos para las partidas. La SUNAT no lo hace por iniciativa propia. Eh, la SUNAT, que es eh, la aduana de Perú, pertenece a la Asociación Mundial de Aduanas. Y la Asociación Mundial de Aduanas establece un criterio único para clasificar. Por ejemplo, de los 10 dígitos que tiene un, una partida, los primeros seis dígitos son nomenclatura internacional. O sea, en cualquier país, los primeros seis dígitos definen el producto. Los otros dos, o sea, del 1 al 8 es lo que toman los países de la comunidad andina. Por eso se llama partida Nandina. Y si le agregas dos más, ya serían diez dígitos, es la partida en el Perú partida arancelaria. Pero de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, los primeros seis dígitos es el estándar a nivel mundial. Entonces, yo te podría mostrar reglamento, vemos en detalle, pero en este momento no es el caso, ¿no? Entonces, vemos que clasificar por su origen o por su uso es una forma de ver las partidas. Tiene diez dígitos ahí, pero los primeros seis son los que mandan a nivel internacional. Entonces, vemos que en volumen lo que es eh, el sector minero es mayor, pero en el caso de Ancas, si ustedes ven el cuadro que, está, que estoy señalando en este momento con el mouse, este cuadro indica pues que el agropecuario es el mayor no en el caso de Ancas, ¿no? Esquero por Chimbote viene en segundo lugar. Bien, entonces el agropecuario es importante y si vemos el agropecuario acá está ¿no? Ancas tiene una de las grandes producciones que no tiene en el Perú, es el espárrago. El espárrago es un producto interesante. Primero, que requiere zona de bastante agua. ¿Y qué es? Es un tallo. El espárrago es un tallo que se siembra y después de tres, cuatro años recién el tallo... Llega un tamaño y tú vas cortando cada cuatro a seis meses el tallo, vas cortando una parte, y eso es el esparro. ¿No? Entonces, hay zonas de Chao Virú en Ancash, que te dan hasta tres cosechas por año. ¿No? Y en el mundo máximo se logra cosecha y media, ¿No? Entonces... Pero es un producto bien raro. ¿Por qué? Porque en el Perú no lo consumen. A ver, levante la mano. ¿Quién ha comido espárragos esta semana? Nadie. ¿No? Entonces no tenemos cultura de consumo. Pero sí tenemos cultura exportadora. Entonces hay productos que se consumen en el Perú. Y también por añadidura se exportan. Hay productos que se consumen en el Perú, pero que no se producen en el Perú, todos importan. Un ejemplo, lo que es el, la harina de trigo de, de, que se importa. ¿no? Casi todo el pan que consumimos diariamente, todo lo que hacemos de harina preparada, todos son con harina importada, con trigo importado. Y hay productos que no se consumen acá, pero que se hacen acá y se exportan. ¿no? Entonces, por eso, un producto, el caso del cacao, exportar cacao, se puede exportar en varias formas. ¿no? Cacao en forma de jarabe, cacao en forma de unas especie de tablones de cacao concentrado Cacao en polvo, se puede con valor agregado, como chocolate, pero el chocolate, para denominarse chocolate, eh, tiene que tener un porcentaje de, de cantidad de cacao. El sublime debería estar en la categoría, y está en la categoría lo que se llama chocolate de leche. Ese debería ser su nombre. Pero por fines comerciales, no le ponen así. Entonces vemos que es muy importante el saber clasificarlo. Ahora, supongamos que sacas un producto que es interesante, nunca se ha exportado y quieres saber qué partida tiene. Supongamos un producto que hace, supongamos eh, aceite de camote. No sé, alguien descubrió y sabe hacer aceite de camote, ¿no? Y quieres exportar porque tienes una producción interesante quieres exportar. Y no ha habido experiencia exportadora. Perfecto. ¿Qué partida le pones? Primero, escuchen jóvenes, porque ustedes están comenzando el curso, escuchen. No todo lo que se hace por primera vez en el Perú, no significa que en el mundo no se haya realizado. Si tú haces, por ejemplo, aceite de camote, por este, un ejemplo, y recién vas a exportar, no significa que porque recién vas a exportar, nadie lo ha hecho antes en el Perú, no significa que en el mundo no se haya exportado. Primera cosa, tengo que averiguar en el mundo. Supongamos que para mí es muy complicado averiguar y quiero una partida y no sé. Entonces, ¿qué hago? Lleno un formulario a la SUNAT, le envío una muestra del aceite, en este caso de Camote. Pago mis, cerca de, en su momento era 35 soles. Espero unos días, dejo en el laboratorio la muestra y la solicitud y la constancia en el banco de la noción del pago. Y ellos me dicen, porque tienen especialistas en diferentes campos de SUNAT, de acuerdo a su análisis que le hemos hecho a su aceite, está en esta, en esta categoría y le pertenece esta partida. Bah, ya usas esa partida. ¿Está bien? Supongamos que estás exportando ya varios meses y viene un Vista y te dice, sabe, esto es un producto nuevo y esa partida no es... No es la que debe usar. Debe usar otra partida para el aceite de, de camote. Ahí mismo le dices, eso no es cierto. Yo tengo acá la constancia de la sunat Que esta es la partida. Y con eso lo callas al, al visto. ¿Está bien? Ese es ir por lo seguro. Cuando hay cosas nuevas. Pero si tú te adelantas, le pones la partida de aceite a otros y lo envías... Y el vista viene, tú no tienes ninguna constancia de decir que esta es la partida que pertenece. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre en el comercio exterior, uno debe ir con el criterio conservador. Y ese es uno de los primeros criterios que vamos a ver. ¿Qué es el criterio conservador? Que tú tienes que primero preguntar o tener la seguridad de tu acción, porque si te equivocas o especulas para que... Ay, yo sé, si me descubren ya les explico. No, no es así. Porque si te descubren, te quitan tu mercancía y encima te ponen multa. Entonces, acá eh, en comercio es así. Criterio conservador. Entonces, volvemos al tema, ¿no? De lo que estamos buscando. Entonces, busco acá y la pregunta es aguacates de frescas y, y, y variedades. A ver, A ver eh, señor eh, Franco Martínez, ¿me escuchas? Sí, profesor. No. Apunta en tu lápiz, con tu lapicero 08, 044 y 5 ceros. ¿Estamos? 5 ceros, ok. 08, 044 y 5 ceros. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a Sunat. Sunat. ¿No? Pongo acá y aparece. donde aparece dice operatividad aduanera está, estoy cambiando de pantalla a ver ahí está, aduanas aduanas dentro de aduanas dice operatividad aduanera está bien entonces acceder a operatividad aduanera entonces la pregunta es, de Ancas teníamos lo siguiente, ¿no? De Ancas, ¿dónde está? Ya borré, creo. Ahí está. De Ancas tenemos Ancas, 107 mil dólares, FOP. Se ha exportado de Ancas en aguacates, entre países de palta, frescas. Yo quiero saber de aguacates del Perú, ¿cuánto ha sido? No sé. ¿Está bien? Pero yo sé, quiero, porque sabiendo el total, lo divido entre 107 mil y sé más o menos qué representa eh, ancas de todo el Perú que se exporta de aguacate. En todo, en todo caso, saber si la producción de aguacates de, o paltas de, de ancas es significativa o no. Eso quiero saber. Entonces, ¿qué hago? Me voy a Sunat y veo acá. Me voy acá y dice descarga de información. Resumen, partida país. Por eso le he pedido a Franco que, que apunte la partida. Para saber del país. 2020 era, ¿no es cierto? Entonces me voy 2020. Exportaciones. Díctame la partida, Franco. 08-044-50. Listo. Consultar. Ahí está. FOB. Valor FOB. 97 millones. 94 millones. 107 mil dólares no es mucho. Entonces podemos ver que el total en valor FOB, solamente 97 millones, 94 mil, se ha vendido a Holanda ese año pero en total hemos vendido cuánto 271 millones de dólares en total pregunto sí alguna pregunta sí, eso, esos 200 son de tres años no qué um, dice acá no no no en el en el en la página de adex creo que se llama está y, sí este eso es de tiene que seleccionar 2020 en la parte izquierda. Ahí está, 34. 24. Ahí, 24.000. ¿Es, sí, es, ¿Es 24 mil o 24 millones? Me parece 24 millones, ¿no? Me parece. ¿No? 24 mil es ingeniero, el otro es un punto. Ay, ay, ay, porque no veo bien ya, gracias. Es 24 mil dólares. ¿Está bien? Ese es del, del año, gracias. Entonces, en el Perú, el total que se exportó el 2020 de paltas frescas secos es 271 millones. ¿Está bien? Entonces, no es nada lo de Ancash. ¿Está bien? Ahora me pregunto, de estos 271, ¿cuáles son los pocos países que se llevan todo? O sea, lo que dice Pareto, pocos que se llevan todo. Eso se llama la ley de Pareto, el 80-20. A ver, señor Franco Martínez, ¿estás? Sí, ya. ingeniero. Me avisas cuando suma más de 80. 34.7 más 21.2, ahí va, 55, casi 56. Sí, así ¿Sí? es. 56 más 14.8, ¿cuánto es? Más o menos. 70.7. 70. 70. Ya, más 7 y más 7 acá ya se lleva a los 80, ¿sí o no? Sí. Ya está. Entonces, todos estos... Cinco países, estos cinco países hasta Chile, se llevan el 80% de toda la palta que sale del Perú. Miren lo que estamos analizando. ¿eh? Pregunto: ¿a qué país me convendría analizar recién exportar la palta? A ¿Uno de los que están debajo de, de Chile o los que están los cinco primeros? A ver, señor eh, Carlos Anchaigua, ¿su opinión importa? Los de la parte superior, profesor. ¿Los cinco primeros? Sí. ¿Ah? Sí, profesor, son los más importantes, de acuerdo a Pareto. A ver, Juan José Moreno. ¿Cuál es tu opinión? Igual, profesora, los cinco primeros. A ver, Daniel Mesa. También, profesor, los cinco primeros. Y la última persona, a ver, la señorita Caterin Rocío, ¿cuál es su opinión? Profesor, se refiere a que recién les va a ofrecer el producto de los que ya les está ofreciendo. Señorita... ¿Usted le vendería a alguien que nunca le ha comprado o a alguien que ya tiene experiencia y ya ha comprado el producto? Oye, entonces serían los cinco primeros que menciona. La respuesta es esa. Yo vendería a aquel que tiene ya experiencia y que siempre compra, que son los cinco primeros. Entonces, el criterio conservador sigue ahí. Yo no podría, por más sea interesante venderle a Argentina porque está cerca, o a otro país que esté cerca, o a China, que es interesante, o a Alemania. No es así. Es primero hacer un análisis global de dónde se está yendo nuestra producción de esa partida. Y todo hemos comenzado con la partida. No hemos comenzado con, me parece, lanzo dedo con humedad de saliva para ver por dónde viene el, el aire, no es así. Criterio conservador. ¿Qué quiere decir? Anda a lo seguro. ¿Está bien? Porque siempre va a haber plata de por medio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, conocer dónde están los principales países que nos compran. Entonces, si vemos Holanda, Estados Unidos, España, eh, Gran Bretaña y Chile se llevan más del 80% de toda la palta. Ahora la pregunta es, ¿cualquiera de ellos o hay uno de ellos? Eso lo vamos a ver en siguiente siguientes clases. ¿Está bien? Como verán, hay videos de esto en mi canal de YouTube. Hay una serie de cosas, materiales, pero ahora estoy motivándolos básicamente, ¿no? Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Primero, eh, indicarles que el, el, el curso ¿no? que hemos indicado tiene varias, varias cosas, ¿no? Primero tiene una eh, plataforma en, en clases. ¿es clase? Perdón, hable fuerte, no le escucho. ¿Alguien está hablando? Brian. Brian Maldonado. Y apaga tu micro si no vas a hablar. ¿Para? Sí, Brian, disculpa, dime. Profesor. No, disculpe, profesor. Había ya, ya, ya, está bien. Entonces acá tienen el, el, la plataforma de Google claro, ahí está todo el material. Semana a semana. Y no solamente están ya invitados cada uno de ustedes. Algunos ha respondido, otros como aliancistas esperan que, que le llamen, ya le he enviado su correo. Ya depende de ustedes si acepta. Ahí está el material y eh, todas lo, las cosas. Perfecto. ¿Qué más hay? Hay el Live indoors, ¿no? ¿Qué más hay? El blog del curso. Disculpa, profesor. Sí, señorita, dígame. Una, una consulta. Lo que pasa es que algunos eh, nos han matriculado recién hoy día. No sé si es que podría agregarnos en el Classroom también. Por favor, envíen los que no están por alguna razón, como ha mencionado la señorita Caterina. Tome nota. Voy a ponerlo en el... Bueno, no tengo la opción. Tengo que dejar de compartir para que aparezca la opción chat. Pon, envíen a este correo. Acreditación Es la oficina. Donde ponen, soy la persona tal, me he escrito, favor, inclu incluirme en la lista del, del curso tal, cuyo código y sección es tal. ¿Está bien? Y entre paréntesis ponen, soy crema, cosa que les atiende. Si son aliancistas, ni hablar. ¿Está claro, señorita Caterine? Sí, profesor, gracias. Ya. Bien, entonces resumo. Eh, tienen el blog, que tienen que inscribirse ahí en el blog, aceptar la invitación. Tienen el Live Binder, tienen mi canal de YouTube, tienen Google Classroom, tienen eh, varios aspectos que vamos a ver semana a semana. Yo no repito las clases dadas. Eso implica que ustedes tienen que venir a clase. Hay una serie de elementos que son conceptos acumulativos. Por ejemplo, hoy día he hablado del criterio conservador. Más adelante hablaré de otros criterios, otros conceptos. Que el que no viene, profesor, no sabía. Eso aplico yo el criterio que hace la SUNAT. No sabes, comiso, jalado. No hay justificación. Este curso... Es un curso para los que están interesados en aprender. Ojalá les guste. Realmente yo he tenido oportunidad de hablar con egresados. Ahora que hago jurados evaluadores con egresados, me agradecen porque están trabajando en eso o les ha servido estos conceptos. Bien, jóvenes, si hay preguntas, por favor, es el momento que lo hagan. Ingeniero, disculpe, ¿se va a hacer la elección de los delegados para, para que vayan creando un grupo y todo eso? No, eso una vez que elijamos el delegado. Ahora ustedes, la próxima clase, que puede ser mañana o en todo caso el día martes que viene, vamos a elegir el delegado titular. Pero ese delegado titular va a tener dos adjuntos. Si no viene, aparece el delegado Serrucho. También vamos a elegir y el delegado Fantasma, si no vienen los otros dos. ¿Está bien? La idea es que eh, ustedes eh, se elaboren. Nosotros lo que hemos hecho es, a través del Telegram, hemos sacado una cuenta como curso, y ahí el delegado, en ese entonces era una delegada, eh, ponía los datos, se comunicaba. ¿no? Pero eso de depende de ustedes. Nosotros queremos ser los más transparentes, y, y sumar al esfuerzo que ustedes dedican tiempo, dedican parte de sus ocupaciones eh, y, y también como dije al inicio, ¿no? ustedes ya están por irse de la universidad, eh, ya un poco están más un pie afuera que un pie adentro. Es bueno que, que aprovechen su tiempo, sigan sus prácticas, avancen lo que puedan en sus cursos, no dejen para finales. Y sobre todo, pues, para terminar, eh, pedirles que, que se cuiden, porque eh, la semana pasada hice una encuesta, dicté un taller para todos los ingresantes de lunes a sábado, y el día viernes hice una encuesta, porque llegué diez minutos antes, habían seis, siete alumnos, y le digo, oye, a ver, quiero saber cada uno de ustedes que me diga si tienen algún conocido cercano que viva con usted si tiene COVID. Los seis que, ¿eh? los seis, había uno más grave, toda su familia estaba con COVID. Entonces, eh, y son jóvenes. Entonces el problema no es el joven, sino es que son medios de contagio. Cuídense, por favor, sean conservadores, eviten relajarse, porque el virus se pega en ustedes y lo transmiten sin querer a sus seres queridos. Entonces hay que ser conservador, lavarse las manos, todo lo que nos indican. ¿no? Si es posible sus zapatos no lo metan a su casa, lo dejan afuera, se ponen... Usan, yo estoy en mi, Aquí en mi estudio con sandalias todo el día. Entonces eh, ya depende de ustedes. Pues. Si ustedes no ponen su parte, eh, el virus se ataca, ¿no? Bien jóvenes, ha sido un gusto tenerlos y ya nos estamos viendo. No olviden marcar su asistencia, ya lo he puesto en el Live binders. ahí está, enmarcar la asistencia. Un gusto, buen día Gracias, mañana. Gracias.